Bueno, pues ya eh, se supone que estamos en vivo y le damos la bienvenida sí. en este momento, mis amados. ¿Qué tal? ¿Cómo Así están? Es. ¿Sus amigos? Sus amigos Elida Madrigal y uh -huh. Rafael Cavazos. Y Rafael Cavazos, claro que sí. Pues Dios les tras... bendiga, sean bienvenidos todos, todos y cada uno de ustedes a este espacio que pues eh, hemos dedicado para... Eh, dar palabra y, y oración, eh, esperamos el Señor que, que ustedes estén en ese en esa disposición al ver eh, este, este video que se está transmitiendo ahorita en en vivo, en vivo y a todo color en Facebook y que ustedes también se este, puedan meditar en, en la palabra y orar al Señor y, y compartir estos videos porque sabemos que son de bendición uh -huh. para todas las personas que los, lo ven y los escuchan. Bueno, estamos probando desde el audio, sí, sí, yo creo que sí se oye bien. Este, Así es. Ahí nos uh, ponen un mensajito si es que no, no se oye bien o algo, cualquier comentario, bueno, pues, se los vamos a agradecer. Así bueno, estamos pues, es. contentos de estar nuevamente aquí con ustedes, eh, con este paisaje precioso. Precioso, ese, río, mira ese, que, ese que río que va corriendo el corriendo agua. Ahí. el agua, ¿verdad? Eh, bien, bien bonito. Así es. Y esto, ¿por qué lo escogimos? Imagínense que usted ahí sentado, así como nosotros, pero frente... A mí ya se me antojo. Pero frente a este rollo. Así es. Le da paz, Amén. le da tranquilidad. ¿Cuánto necesitamos ahorita el cantar de esa de los paz, de, de, de, de, es. esa, de esa quietud que se hace tan necesaria en, en estos días, en estos momentos de tanto conflicto en la vida? Así es. Se hace necesario. Entonces, eh, el tema de hoy es, ora con nosotros en vivo. Amén. Y pasemos eh, por un tiempo... Así, de quietud, de, de oración, de meditación. ¿Por qué? Porque necesitamos estar en esa comunión con Dios. Amén, así es, así es. Si tú y yo nos comunicamos con, con el Altísimo, la paz, la confianza la y la seguridad van a estar sobre nuestras vidas. Amén, así es. Hemos estado comentando eh, que en estos tiempos de crisis, en este tiempo de... De, de pandemias y, y de tanta situación tan, tan difícil tan, tan difícil, ¿sí? Que se está presentando Así en la es. vida Es cuando más nos hace falta estar confiando en el Señor Claro que sí, eh, o sea, definitivamente no tenemos más que a, a un Padre Celestial Un Padre Eterno que en Él solo podemos encontrar salvación Podemos encontrar paz eh, él nos da la seguridad, nos da la confianza, eh, Él nos protege, nos da la vida, nos da, nos da todo, todo lo que eh, eh, tenemos en esta vida, y por eso le alabamos y le glorificamos. Amén. Hay un hay un canto precioso, ¿verdad?, este, que recuerdo que se llama este, En las Olas del Mar, lo cantábamos uh -huh. mucho, ¿verdad?, este, en, en la iglesia. En las olas del mar, ¿verdad? Turbulento me hallé. Y esperanza ninguna podría tener. Uh -huh. Dice que un día Cristo, al mirarme perecer, ¿verdad? Uh -huh. Tendió su mano de poder y me salvó. A ver. Y, y, y en esta vida, haz eh, de cuenta que estamos en un mar turbulento. Sí, sí, sí, sí. Eh, mira, muy, muy ahorita no hay confianza. En las vacunas que están saliendo para lo del COVID. Así es. Eh, hemos escuchado algunos comentarios en, en las noticias. Mucha inseguridad. Eh, que eh, no hay confianza total. Eh, Así es. Que si es de Rusia, que si es de, de China, Estados Unidos, que, que, que sí. si es de acá, que si es de allá. Eh, sí, eh, no. En fin. ¿Por qué? Porque tenemos una desconfianza y una inseguridad en cuanto a los diferentes gobiernos que existen. Así Entonces, es, si no así hay esa seguridad, es. no hay esa confianza, pues hace pensar que, que a lo mejor no es lo que dicen que va a hacer. Así ¿verdad? es. Entonces, pero lo que sí es en que tenemos que tener toda la confianza uh -huh. y, y toda la seguridad es en el Señor. Amén, amén, así es. Y el Señor dice que nos va a ayudar a salir adelante. Solamente, es el que nos va a cuidar, nos va a proteger. Él. Entonces, si... Nosotros nos ponemos a, a, a orar. Tenemos ese tiempo de, de oración, de comunión con Dios. A, ayer en, en el video que hicimos, eh, comenté y lo voy a, a repetir hoy. Sí. Eh, y casualmente oímos un par de mensajes eh, de, de hermanos que, que, que predican también. Sí, así de, es. de la confianza que se tiene que tener... En, en, el, en el Dios verdadero. Amén, amén, así es. Y no es que nosotros estemos buscando ser más populares, ser mejores que nadie más. De ninguna manera. Porque, mire, el que hace los milagros es Dios. Es, es Dios, es el Señor. ¿A quién se lo va a hacer? A quien lo busca. Así es, amén. Por eso le decimos a usted, usted confía directamente en el Señor. Usted abra su boca. O su pensamiento y dirígase hacia Dios Y usted con uh -huh. sus propias palabras Dígale Señor, esa es mi necesidad Así es, amén, amén Solamente Él es el El Señor es el que a mí viene Es decir, no yo sé. no lo he hecho fuera No, de ninguna manera y, y el Señor siempre está vivo y está presente Para atender cualquier necesidad Cualquier necesidad, así es Ahora, yo sé que eso de la oración Y todas esas cosas pues no es lo de, el gusto de todo el mundo. ¿Sabes sí. por qué? Porque mm. quizás nos faltan mm. las palabras, y no las más correctas, ¿eh? ojo, mm -hmm. sino las que vayan con la mejor disposición, con la mejor disposición. De, de que el Señor las pueda escuchar. Así es. Y tú tienes que tener esa confianza, tienes que tener esa seguridad de que cuando tú hablas sí. tu, tu, tu boca o tú le mencionas al Señor tu necesidad, que le creas que él te escucha. Porque si a tú mí. no le crees que él te escucha, pues entonces no, no, sí, no vas sí. a poder exacto, recibir nada. Exacto, sí, sí, sí. eso pues dice, el que a mí viene, uh -huh. yo no lo hecho uh -huh. uh -huh. fuera. Así es. Él, él no, no está pensando que si tú eres muy elocuente para orar y que eres famoso o no eres famoso, eh, para el Señor eso no sirve para nada. Sí, lo no, que no. cuenta es tu actitud, tu actitud. pensamiento, tu entrega, tu devoción hacia Dios, directamente, directamente no te vayas a andar por entre las ramas, vete directamente con el Señor y Él te va, te va a premiar, Él te va Amén. a bendecir, Él te va a cuidar, Él es el que va a hacer todas las cosas en bien tuyo. Amén, así es. Entonces, ahora te lo digo a <coughs> ti que me estás viendo a través de, ese, de, de esa... <coughs> Eh, presentación de, de este video A través de, de este <coughs> canal que estamos transmitiendo ahorita Perdón. En vivo directamente Y yo sé que la oración no es lo, lo más eh, lo, lo que la gente busca Que la gente busca, sí uh -huh. La gente anda buscando cosas chistosas Cosas curiosas eh, que, que, que les gusten Pero el, el, el agarrar tiempo para orar Ah, como que se nos hace bien complicado sí sí sí se nos sí. hace muy complicado pero mira una ventaja que tenemos es que este video va a quedar ahí amén, con ayuda del señor y al quedar ahí pues ahí tú vas a, a poder escuchar puedes compartirlo y vas a poder eh, buscar más de, de, de Dios y, y déjame decirte desde ahorita te lo voy a decir de esta manera no buscando nosotros la popularidad si tú lo compartes con toda seguridad que Dios también te va a bendecir por hacerlo, ¿sabes por qué? Porque estás compartiendo con otro un tiempo de oración. Sí, amén, amén, claro que sí. Y si tú lo estás compartiendo con seguridad que Dios está viendo tu actitud, está viendo tu, tu acción, amén. y tú estás ya ayudando a la otra persona, <coughs> aunque tú no hagas esa oración que tú quisieras hacer, Así es. pero al compartir... Ya estás compartiendo palabra de Dios Estás compartiendo oración Estás compartiendo algo Que puede correcto. ser de beneficio Y tú no te imaginas a cuántas personas Tú puedes beneficiar Así es, correcto Así es Tenemos por ahí un pensamiento bíblico eh, Ahí el, el de Romanos 8.38 Ajá 32 Por kilos, lo cual 30. estoy seguro verdad De que ni la muerte Ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cualquier situación que se esté presentando en la vida, Amén. cualquier situación, por complicada que sea, ¿Qué dice aquí la escritura? Ahí, sí. Ahí. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor. Se, Señor nuestro. nuestro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pegarnos al Señor. Amén. Amén, así es. Así es. No no busquemos rumbos. Tú tienes que buscar directamente a Dios a través de su Hijo amado Cristo Jesús, que fue el que verdaderamente es el intercesor genuino, real. Y verdadero que Dios ha puesto para nuestras vidas. Amén, así es. Eh, Filipenses 4.6 nos dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego con Amén. acción de gracias. Amén. Alabado sea su nombre. Así es. Entonces, Ahora, así es. que tenemos que esforzarnos Bueno, pues sí, un poquito el, el estar aquí con nosotros, el estar tú sola Tú solo, ahí en tu hogar Y levantando tus manitas Y buscando el, de la presencia de O de de rodillas Como tú quieras miren la, la, la oración es. Es, es lo de menos cómo lo hagas lo más que la hagas Sí, claro eh, Todo va a de, depender de, de cómo está Tu corazón cómo está tu En qué posición está tu corazón eh, Exacto Mira, a mí me gusta mucho salir a caminar y me voy orando. Orando, sí, amén. Así es. Y puedo durar 5, 10, 15, 20, 30, 40 minutos y, y no me cansa eso. Sí, ¿Por qué? sí, no. Porque voy en comunión con Dios. Así es. Eh, a lo mejor ya por las edades la, las rodillas, no, no, no es lo mismo estar de rodillas que estar caminando. Sí. Pero también sirve de ejercicio. Sí, claro, claro. ¿verdad? Entonces. Así es. Eh, como dicen, matamos dos pajas de una sola pedrada Sí, sí ¿verdad? Dicho, dicho De a través de ese dicho Diciendo ese dicho tan claro, común, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, uh -huh. mira Pero si tú te dedicas un momento a orar Puedes ir manejando, puedes ir orando Claro Yo claro. lo he hecho, no sé cuántas veces eh, Cientos o miles de, de, de veces Nuestro que está en el Señor Amén eh, puede estar en, en tu cama, puede estar eh, en tu sala, puede estar donde tú quieres estar o donde puedas estar, y ahí puedes estar tú también orando. Sí, así es, así es, es muy importante. Por eso el, el Señor siempre nos abra al corazón, al corazón. A, así es. Porque el corazón viene siendo el altar, el altar uh -huh. para la oración. Así es. Sí. Dice. Aquí el Salmo 31, 24, nos dice, sí. esforzados en todos vosotros lo que esperáis, lo de... que esperáis sí. en Jehová. Y tú aliento con su corazón. corazón. Amén. Por te sientes de, de, de este río. Ajá. Qué bueno sería que pudiéramos estar todos allí. Amén. Entonces vamos Alabando a usar esta pantalla para, para sentirnos que estamos allí. Y, y entra en comunicación con darle Dios. Y dame gracias al Señor. Amén. Entra en comunicación con Dios. Hasta se oyen ahí unos pajaritos ¿sabes? por ahí, sí, los el, ruidos de, de, del campo. El arroyo. Entonces, y se oye el ruido del, del, del, del agua. Yo tengo aquí bajito el, el sonido, eh, pero si le ponemos un poquito de cuidado, eh, se oye. Oigan. Ahí se oye el ruido. Okay. Precioso, Entonces, precioso, eh, precioso. ¿A quién me está ruidando a mí? Sí, Espero es, que sí. también te ríe a ti uh -huh. por allá. Okay. Así es. Vamos a hacer un momento de, de oración. Ya han pasado ahorita ya 14 minutos con 24 segundos. Y Así quiero que veamos tantito. Quiero pedirle a mi esposa que ella haga una oración y luego, y enseguida, voy a hacer otra más. Amén. Pero qué bueno que tú estás con nosotros. Qué bueno. Amén, qué qué amén. bueno que estás allí y que te interesa estar en un tiempo de oración. Porque créamelo, créamelo, créamelo, créamelo que no todos son del agrado de la oración. Sí, sí, pues. Uh, y que bueno. estemos hablando de Dios. Hay gente que entra para ver qué, qué es lo que está en vivo. ¡Ah! Están ahí hablando de Dios. Eh, es, es, es, lo, ahí, las cosas chistosas y lo que se ve así bonito. Bueno, pues es lo que le llaman la Sí, nosotros estamos bien conscientes de eso porque lo vemos en todo lo que estamos, estamos haciendo. Entonces, pero qué mejor que estar más consagrados y más concentrados... En las cosas espirituales. Si están los tiempos tan complicados, tan difíciles, que todos los días están muriéndose gentes, y por cientos, ¿eh? No nada más uno o dos, no, no, no, por cientos. Según las noticias, todos los días están muriendo cientos, cientos de personas en el mundo. Así es, así es. Y de diferentes Mucha formas. De, de, de, unos por el COVID, otros por los accidentes, otros porque... Eh, hay balaceras porque hay eh, violencia porque ay, hay lo que no debiera de haber pero que lo hay entonces vamos a orar voy a pedirle a mi esposa que amén. ella haga una primera oración y ahorita vamos a continuar haciendo una más y amén, amén. reflexionando un poquito más pues oremos Padre le alabamos le glorificamos en este momento Señor dándole Señor la honra la gloria y la alabanza Padre le damos gracias, Señor, porque su amor es grande, Padre, Amén. para con nosotros y para Amén. con toda la humanidad. Y, y venimos, Señor, a, a suplicarle, mi Señor, en este tiempo, en estos momentos tan difíciles, que nos deje reposar en su amante pecho, Señor, así como lo hacía el apóstol Juan. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que me has dado fe, Señor. Me has dado la paz, me has dado amor y me has dado gozo. Me has dado gozo, Padre Santo. Me has dado la vida, me has dado tantas cosas, Señor, que seríamos ingratos si negáramos tu amor, Padre mío. Gracias, Padre, porque tú nos das, Señor, la oportunidad, nos das el tiempo, nos das el espacio, Señor, para tener esa comunión contigo, Padre mío. Y en este momento, Señor, yo le pido en el nombre de Jesús que usted, Señor, toque la vida, Señor, de las personas que aún todavía no le conocen, todavía no vienen rendidos a sus pies, Padre. Que usted toque sus corazones, toque sus vidas, amén, porque hay, hay que hacer un momento, un espacio, Señor, para poderle alabar y glorificar, darle honra, gloria y alabanza, Señor, darle gracias por la vida, darle gracias, Señor, por la salud, darle gracias, Señor, porque usted nos provee de tantas cosas, Señor, para el alimento, nos da la ropa, nos da la casa, nos da, nos da tantas cosas, Señor, que seríamos ingratos si sí, sí, nosotros negáramos su amor. Gracias Padre porque eh, nos has Amén. dado Señor un esposo. Amén. Padre gracias porque nos has dado hijos. Gracias Padre gracias, porque señor. nos has dado nietos preciosos Señor. Gracias Padre porque nos has dado hermanos. En la fe también preciosos que te aman y que te glorifican, Padre Santo, y que están eh, compartiendo tu palabra. Bendíceles, Señor. Guárdales en el hueco de tu mano, Señor. Así como todos los misioneros, Señor, que andan, Señor, en por diferentes lugares de este mundo, Señor. Que usted los proteja, que usted los cuide, Señor. Y que usted sea con ellos, Padre. Denos, Señor, la. La, la sabiduría, denos la inteligencia, denos el discernimiento para poder compartir su bendita palabra. Gracias, Padre, por todas las cosas que usted nos ha dado en la vida, Señor. No tenemos con qué pagarle, Señor, y agradecerles únicamente, Señor, que, que nuestras vidas, Señor, estén consagradas a usted y que por ningún Pero motivo, mi... nada que nos distraiga, Señor, de, de, de ese amor, y de ese sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario, Señor, eh, para venirnos a dar salvación. Padre, Padre gracias, mío, gracias le damos, le alabamos y le glorificamos, Padre, porque sí, no señor. hay otro nombre dado en el cielo y en la tierra en quien podamos ser salvos. Solamente en usted, en usted, Señor, por el, por su grande amor, usted envió a su Hijo unigénito para Amén. morir en la cruz del Calvario y derramar esa sangre preciosa, Señor, para Amén. venir a limpiarnos y a borrar nuestros pecados, Padre. Amén. Y que sigamos, Jesús. Señor, en ese camino que usted nos ha marcado, nos ha enseñado, Padre Santo, porque este mundo es, es tremendo, tantas tentaciones y tantas cosas que hay, que, que fácil se puede distraer la persona, Padre, pero que no nos salgamos desde... De, de su camino, de ese concepto que usted tiene, Señor, para todas las personas, para todos nuestros hermanos en Cristo, que, que no nos salgamos de su camino para que un día, el día que usted venga, Señor, que podamos ir con usted o en el momento que usted nos llame, Padre. Gracias por su grande amor y su grande misericordia. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Miren. Es, es bien importante eso que vamos a, a mencionar. Tenemos que tener cuidado lo que hacemos con nuestros ojos. ¿Qué es lo que estamos viendo? No todo lo que vemos está bueno. Así es, correcto. Entonces tenemos que saber seleccionar qué sí ver. Y con nuestro oídos, qué sí escuchar. Y qué sí a hablar. Así es. Y qué digamos de nuestros pies, por dónde sí caminar. Amén. Entonces es, esto es bien bien bien importante mi amada y bien importante mi amado. ¿Qué vemos? Sí, ¿Qué sí. estamos escuchando? Correcto. ¿Qué hablamos? ¿Por sí. dónde caminamos? Gracias, René, por estar con nosotros. Dios te bendiga. Dios te bendiga, René. René Trejo. Dios este, te bendiga, eh, hermano. Eh, es, es bien importante y es bien necesario, porque al hacer esto, mi amado, mi amada, vamos por el camino más correcto. Amén, amén, así es. Y vamos transitando por ese camino que, que nos va a ayudar a estar más cerca del Altísimo. Sí, Créame lo que no es fácil en cierta forma. Y no es fácil cuando no estamos en el Señor. Sí, sí, sí. Porque hay muchos, muchos distractores En estos días. Muchísimos, muchísimos. Hay noticias fatales y, y tremendas y horrendas, pero también hay buenas noticias. Así Dios es. te ama. Esa es una buena noticia. Dios te ama. Amén. ¿Para amén, qué quiere amén. Dios de ti? Que tengas comunión con Él. Claro, amén. Que tengas comunión. Así es, así es. Miren, ¿cómo puede haber un, un matrimonio feliz? Pues cuando hay comunión. Claro, claro, así, así es. Si no hay comunión, pues, pues ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo podríamos si no, no, entablar no. una buena conversación? Si no hay comunión, no, cada quien jala por su lado. No, no, así es con Dios. Tenemos que estar acorde con Él y a través Amén. de su santa palabra. Amén. Así es. Tenemos, es, nos, es necesario. Ahora, yo, yo sé que a veces cuando hacemos videos de más de 30 minutos y todo eso, es muy difícil que todo el mundo esté al mismo tiempo, a, a la misma hora, y, y todo el tiempo que, que estamos. Ahora, es, es cierto, hemos hecho videos que, que, que duran casi la hora y o poquito les falta. Sí. Yo, yo sé que no es tan fácil en un momento es, dado. Es, que tomes todo el tiempo. Es difícil. Pero. Qué bueno que en esos medios. Podemos dejar grabado esto. Para que en tu tiempo tú puedas también acompañarnos. Y sobre todo compartir. Uh -huh. Porque. Amén. Mucha gente lo ignora. Sí. Que estamos aquí. Sí. sí Y, y eh, ahorita Se. Se habla mucho de, de la vacuna. Sí. De la vacuna. Uh -huh. este y, y nosotros, o sea, necesitamos la vacuna del Señor. Amén. La, amén. la palabra amén. del Señor. Y, y, y que sea el Señor, el, o sea, Él es el que nos, nos protege. Es y y mejor en para que sanos. Amén, amén, porque eh, el Señor es grande y poderoso. Él, él dice su palabra, ¿habrá algo imposible para mí? No. Pues no, no lo hay, pero, pero sí necesitamos, to, pues toda la gente estar en esa, en esa conciencia de que necesitamos eh, estar en comunión con el Señor y estar en obediencia y el Señor es nuestro protector de todo virus, de toda uh -huh. enfermedad, de, de toda cosa. Ah, el Señor, es. él nos protege. Miren, hay, hay otro pasaje más. Filipenses 4.6 seis. Sí. Eh, ahí lo entiendo, ¿verdad? Uh -huh. este, por nada estéis afanosos. Dice, por nada ¿qué? que por nada por, estemos afan, a, afanosos es. ahí, todos afanados. No, no, no, tranquilos, tranquilos, amén, tranquilos así es, para poder así es. continuar. Si no sean sí. conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en toda oración y ruego, para que nuestras peticiones sean escuchadas por Dios. Amén, amén. Tenemos que hacerlo de, de esa forma, tenemos con, que hacerlo de esta manera con acción de gracias y con acción de amén. gracias. ¿Cómo no darle gracias a Dios si Él nos está escuchando, nos está viendo y está poniendo su mano de poder sobre nosotros? Pues lo más que tenemos que hacer es agradecerle. Pues agradecerle, gracias, a agradecerle. Y dice, por lo demás, hermanos, en el 4.8, todo lo que es verdadero, Amén. todo lo honesto, uh -huh. todo lo justo, todo lo amable todo lo puro, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensar amén me, por eso les, les, les decía ahorita ¿qué estamos viendo? ¿qué estamos oyendo? ¿qué estamos hablando? Eh, amén, ¿por amén. dónde estamos transitando en esta vida? ¿distractores? Sí. ¿hay a ah, eh Simplemente les voy a hacer un, un, un comentario más adicional. A través de, de, del, del WhatsApp y a través de, eh, de de otros medios que hay, como el, el Messenger y todo eso, sobre todo aquí en Facebook, está ahí el Messenger. Eh, hay muchas cosas que, que se ponen porque la gente copia y pega, copia y pega, copia y pega. Y no saben ni siquiera quién hizo esa, esa tipo de reflexión. no uh -huh. Nomás porque estaba bonito. ¡Ay, qué bonito! Y, y lo... Pero tú te das cuenta de que muchas de esas cositas uh -huh. están hechas con toda la intención de hacer dinero. Sí. Y entre más pongas tú que te gusta, entre más lo compartes, esa persona está ganando dinero. Uh -huh. Y nosotros no estamos en ese plan. Así es. No estamos en ese plan. No nos interesa ganar dinero de esa manera abusando de pues de, de las bondades del Señor porque lo que queremos es nada más bendecirte a ti que estás viendo bendecirte a ti que estás escuchando bendecirte a ti que, que estás allí y amén, que tú también amén. puedas alabar y bendecir el nombre del Señor por eso la, la oración la oración es bien importante que tú también la hagas amén, Dios quiere escuchar sí. tu voz así es amén Dios quiere escuchar tu, tu ruego Dios quiere que tú le digas esto es lo que me pasa, esto es lo que necesito Así es, amén, amén Mira, si tú vas con un médico No le puedes decir, oiga, cúreme Bueno, pues tienes que tienes Pues sí uh -huh. Para poderte recetar lo, lo más correcto y lo uh -huh. más adecuado uh -huh. Correcto No, no, usted es doctor, usted, cúreme, así estoy <risa> No, hombre, pues no, no hagas eso a, a, a, a veces estamos así con Dios también sí, eh, sí. con la misma actitud este señor de, de, de, todo lo sabe todo lo conoce pues cúreme haga esto haga el otro no no no no no no a, hay que estar bien conscientes de que necesitamos estar en comunión con Dios amén en comunión es una lucha sí es una lucha constante tremenda uh -huh, uh -huh. todos los grandes predicadores se han metido horas y horas y horas y horas y, horas y años de, de, de estar en comunión con Dios. Así es, así es. Pero tú también lo puedes hacer a tu manera, a tu, uh, a tu tiempo, a tu disposición. Y deja que Dios bendiga también tu vida. Amén. No tiene que ser un famoso el que venga y te ponga la mano, o, o que te, él te diga, yo voy a hablar por ti y ya vas a recibir todas las bendiciones. No, no, Es el Señor quien lo hace. Amén, amén. Es el Señor, es el Señor. Porque el Señor no dice en ninguna parte del escrito que los más famosos son los que más va a utilizar. No, no, no. No, no. Hasta el más humilde. No. Hasta el más sencillo. Miren, esto me hace recordar un, un pasaje muy bonito. Eh, de aquel hombre que tenía lepra uh -huh. y le dijeron que había este, un, una persona que le podría ayudar y se fue a buscarlo. Uh -huh. era, era un general y pues no voy a platicar toda la historia porque larga. está un poquito larga. Sí. Pero, ¿qué, qué, ¿qué sucedió? Cuando él llegó con la persona que sí tenía que llegar... Porque llegó con la persona equivocada uh -huh, y uh -huh. pues bueno, no, no pasó ahí nada. Sí. Pero cuando llegó con la persona correcta y adecuada, le dice, mira, vete y ahí en el Jordán. Siete veces. Uh -huh. Y ella se enojó. Y dijo, no, hombre, ¿por qué así? No, no, no, no sí. me manda a, a, a bañarlo pues si yo no limpio. Miren, a veces somos tan, tan tremendos. Cabezas duras. <risas> que no sabemos escuchar sí, y no sabemos sí, sí, ver. Sí, sí. Entonces, y le dice el sirviente, el sirviente de él. Uh -huh. Dice, si tú hubieras dicho una gran cosa, que tuvieras que hacer, una, una, una cosa tremenda, no le hubieras dicho. No, pues que sí. Pues no te está diciendo más que te metas ahí al agua, hombre. Es todo. Métete y, y que, que si sí, pues, sí funciona. Pues yo creo que lo pensé un poquito. Pensé eh, pues, un poquito. bueno, pues déjame meterme ahí al agua. Y lo hizo como el Señor le había dicho, bueno, a través de su siervo. ¡Oh, sorpresa! Hasta la sexta vez no hubiera pasado nada, pero tenía que ser siete veces que se tenía que se Así es. Y a sumullirse. ¡Wow! Su piel quedó como la de un bebé. Como la de un bebé, preciosa. Se quitó la lepra, se quitó todo. Amén. Eh, ya se podrán imaginar cómo salió él del agua. ¿Feliz? Sí, sí y cualquiera lo puede hacer ¿no? la obediencia la obediencia tiene cualquiera que ser. lo puede hacer tú lo puedes hacer también uh -huh. no estés esperando uh -huh. a que un famoso o que nosotros nada más estemos orando por ti tú también lo puedes hacer ¿no? enséñate a creerle a Dios que Él también te puede utilizar a ti amén, así es porque se requiere se necesita que nosotros tengamos la confianza plena en el Señor. Amén. Correcto. Y Él lo hace. Él lo hace. Él, él lo hace. hace. Así es. Nunca esperes que un famoso haga o uno muy popular lo haga por ti. No, no, tú también puedes hacerlo. Y tú también puedes orar por otra persona. Y tú también Amén. puedes poner la mano sobre otra persona para bendecirlo. Pero hazlo creyendo y confiando, confiando en eso. el Señor. Amén. Vamos a orar. Así Padre. Es. Le adoramos, le bendecimos, Cristo, alabamos su santo nombre, señor. honramos y glorificamos su santo nombre. Gracias, padre, por su grande amor, su grande misericordia, padre que toda persona que, que se disponga a ver este sí, video señor. y lo comparta, sí, señor. que la bendición sí, señor, suya, señor, sea doble señor. o triple. Toque vidas, toque corazones, padre. Señor, para que usted también sí, sea toque nombre, más vidas. Señor. Sí, para que señor. más personas, Señor, puedan recibir sí, señor. la bendición suya Usted espera con los brazos. Entonces le pido que bendiga sí, a aquella señor. persona que comparte este video Sí, Señor Y Padre señor. Santo, Bendito y que por padre. hacerlo Gracias, padre. Gracias Él pueda señor. recibir Gracias, también padre. una recompensa de parte suya sí, sí, Bendiciéndole sí, en señor. su propia necesidad sí, sí. amén, Aleluya. Y a ti te, te digo, mi amada. a ti te digo, mi amada Simplemente sí, Cristo, cree. Recibe, Porque dice la escritura que para el que cree todo es posible. Todo es señor, posible si podemos creer. Que su amor, su poder, su gracia y sí, su majestad. Cristo. Sí, Señor. Sea impregnada, Señor, en esa personita. Sí, Señora, sí, Que le están padre. compartiendo este video. Sí, mi Cristo. Y Padre Santo. Oh, Santo eres que va a los Quite ejércitos. toda dolencia, quite todo malestar. Sí, señor. Quite toda epidemia en este hogar, en esa mi familia, Cristo. Señor porque ya son familias sí. completas que se están yendo reprenda Señor Virus todo ese espíritu de, todo de, inmunda, de, de, de COVID Padre Santo y que y las personas sean libres, que sean sanas Jesús. y háganos Jesús, libres y háganos sanos Señor en, en su Cristo. poderoso nombre Sí, señor. y que podamos Señor salir sí, adelante sí. Sí, y que podamos sí, convivir sí, con nuestra gente, con la que queremos y amamos y padre Santo, Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Jesús, que toda persona, Señor, Aleluya, glorificado sea que en este padre. momento le dice: Jesús, ven a mi vida, sí, señor. Cámbiame, oh, mi Cambia ministro, mi mente, Cambia mi corazón, haz de mí una nueva criatura, Aleluya, sí, Padre, usted hace nueva, y yo le voy a servir, Señor. Y deja que Dios bendiga tu vida santo, santo eres, por acercarte a Él y permitir que Él entre a tu y vida y a tu corazón faltos, y que haga de dolor, ti una nueva criatura y que tú también puedas ayudar y servir sí, en la hora del Altísimo. Por sangre y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, Sí, Señor. recibe la bendición recibe, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu sí, Santo. Señora, sí, sea, Aleluya. Aleluya. Aleluya. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Y amén. Así es. Compartan este, este material, este video. Y dejen que Dios bendiga sus vidas por hacerlo. Y lo menos que yo le pido al Señor es que te multiplique la bendición a ti. O te la triplique. Amén. Y que hagas de, de esta forma también, de esta manera. De una manera sencilla, porque nomás lo estás compartiendo Pero que te regale La bendición que tú estás anhelando Amén. Y que estás deseando Así es Nada más, vete por el camino correcto Vete por el camino correcto Y permite que Dios bendiga a tu vida Y que bendiga a los tuyos correcto Y nos vemos en el siguiente video Así es eh, Somos sus amigos Sus amigos, Elida Madrigal Y Rafael Cavazos Bendiciones y gracias para todos. a todos René, por estar con nosotros. Gracias, René. Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo. Te amamos en el amor del Señor. Dios te bendiga grandemente, juntamente con tu familia. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Bonito era el sonido. ¿Se oyen los, precioso, los, los, los, el cantar de los, los pajaritos. Sí, sí, precioso. Muy bonito. Bendiciones.